Antes de empezar el video, quiero invitarlos a que se vayan a la mierda, ahora sí empecemos. Ahora sí, como andan locos. Hoy les enseñaré las variables temporizadoras, las cuales sirven de forma para atrasar la ejecución de una línea. Che, paramogólico de mierda, eso ya se puede hacer con el white. Ahora por hijo de puta, me desuscribo y te waneo el canal. Y bueno, como les decía... A diferencia de los White, estas son variables, y son muy utilizadas en juegos para controlar cosas con el tiempo, como por ejemplo, la altura de los saltos en Super Mario Bros, o el tiempo de recarga de cualquier arma en GTA. En este caso, hoy les enseñaré a hacer como un superpoder que nos dé armadura durante 3 segundos, con un enfriamiento de 20 segundos. Y bueno, antes de empezar a codificar, quiero avisarles que estaré usando Toll 0.5B en su quinta beta, y si no sabes lo que es, te estaré dejando un video por acá arriba y en la descripción. Ahora sí, comencemos. Bueno, como de costumbre, colocamos la directiva cleo con un treado un op. Ahora de forma opcional escribiremos tres entradas gxt que usaremos únicamente para saber en qué bucle nos encontramos actualmente. Ahora crearemos un bucle while true y aquí primero habilitaremos los textos en pantalla y mostraremos el primer mensaje que hicimos arriba. Y ahora, dentro del cuerpo de una condición if, escribiremos timer v o 33 arroba y le asignamos 0. Esto hará que la segunda variable temporizadora se reinicie para nuestro uso ahora crearemos un bucle repeat, y dentro de su cuerpo colocaremos el código que queramos, en mi caso yo haré que se muestre el estado del poder y las milésimas en la que se encuentra el bucle, ahora cerramos el bucle con la palabra clave, un until, y colocaremos si, timer b, es mayor a la duración que queremos que tenga el bucle, es decir, que si queremos que dure 3 segundos, lo colocamos en milésimas de segundo, y con esto ya estaríamos controlando el tiempo que se ejecutará el bucle, aunque no es necesario que sea un bucle repeat. También se puede hacer en un bucle while, lo cual se los mostraré ahora, pero primero reiniciamos timer B, aunque ahora hay que colocar, si, sí, timer B, es menor, a un número, para que sea válido. Ahora ustedes, si quieren, lo cierran todo con los, en, pero yo colocaré el código para mostrar el estado del poder. Y bueno, ahora si compilan el Cleo Script, y se dirigen al juego, verán que cada vez que presionan la U, verán como la armadura sube de forma animada. Así que bueno. Llegados al final del video quisiera invitarlos a mi canal de Discord. Ahora sin más nada que decir, me despido. Saludos desde Argentina, bye.